Y, y bueno, para ir ganando tiempo, porque la verdad que quiero aprovechar a quien vamos a entrevistar, les cuento que en minutos más va a estar en el punto solidario el padre Ignacio eh, Bagatini. El, el padre Ignacio Bagatini es el sacerdote que está a cargo de la parroquia Cristo Obrero eh, en el barrio Carlos Mujica, ex eh, Villa 31. Entonces dijimos qué mejor que convocar a, al padre Nacho en, en esta ocasión porque en días más se, conmemor se conmemora el 49 aniversario del asesinato por parte de la AAA del padre eh, Carlos Mujica. Así que de un momento a otro estará eh, al aire el padre Nacho para contarnos, bueno, parte de, de la labor que lleva adelante y creemos que, bueno, que esté presente hoy en el punto solidario es una forma de, de, de enaltecerlo y también, ¿por qué no?, eh, de contagiarnos con, con su ejemplo. Son esos sacerdotes, como digo yo, que ponen el cuerpo. Ya me avisan que está en línea, así que, bueno, Padre Nacho, como le dicen todos, bienvenido. Guillermina Rizzo te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Guillermina. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Un placer. Le contaba a los oyentes, mientras estaba estableciendo la comunicación, que bueno, que sos el sacerdote que está a cargo de la parroquia Cristobrero, eh, en lo que se conocía como la Villa 31, eh, barrio Carlos Mujica, y que estamos, bueno, por entrar en, el, en la cuenta regresiva a lo que van a ser los 50 años de, del terrible asesinato. ¿Cómo se están preparando sí. para eso? Bueno mirá, justo me llaman por teléfono al momento que estoy delante de la tumba de él, <ríe> porque sí. justo ahí estamos acá con alguna actividad en la sede parroquial, es la capilla Cristo obrero, que es una capilla que antiguamente cuando estaba el padre Carlos eh, vivo, eh, era en medio del barrio, Era en medio del barrio, la, la capillita quedó un poquitito por fuera de la, por fuera del barrio, por todo lo, lo que fue el, el trazado de la autopista, la, la época de la dictadura militar, eh, bueno estoy acá que está su cuerpo y nosotros este año vamos a festejar el 11 de mayo, que fue la fecha que lo que lo asesinaron. Vamos a festejar los 49 años de su, de su martirio, de su muerte. Y ese y empezamos un camino, para nosotros muy importante, porque vamos hacia los 50 años, que va a ser el año que viene, en 2024. Sí. Que, bueno, providencialmente cada sábado, que fue el mismo día que lo, que lo mataron a él. Así que, bueno, estamos con muchos preparativos. Acá tengo a, a unos muralistas que están preparando unos murales muy lindos, la verdad venimos trabajando mucho porque la, estamos como devolviéndole al barrio la, la, el frente histórico de la capilla, eh, tenía todos unos paredones, unos containers, bueno, estaba bastante bastante olvidada la capilla del padre Carlos hasta su cuerpo, y la idea ahora es volver a recuperar eh, bueno, todo el frente el frente histórico, y bueno, varias cosas que vamos preparando tanto para el 11 de mayo como para el domingo 14, que los invitamos a, a un festival de 10 a 4 de la tarde padre y al margen de, de sí. estas celebraciones y, y de estos eventos para conmemorar eh, el aniversario del padre Carlos qué tarea usted realiza dentro de, del barrio cuáles son eh, o en qué objetivos están focalizando bien mira nosotros eh, los sacerdotes que trabajamos en los villas o barrios populares vivimos acá nosotros vivimos eh, lo vivimos dormimos trabajamos siempre acá. Nosotros tenemos tareas que tienen que ver con tareas, por un lado, pastorales, que son propiamente más sacerdotales. Nosotros tenemos siete capillas a lo largo del barrio, que son como sucursales de, de Cristo Obrero, que vendría a ser la sede principal. En estas capillas tenemos las típicas actividades de, de pastoral, que son misas, bautismos, casamientos, gracias a Dios hay casamientos. Eh, visitamos a los enfermos, eh, bueno vamos acompañando con distintos grupos, grupos de catequesis, de jóvenes, clubes, nosotros tenemos un club de barrio también, pero además de eso eh, también tenemos muchas tareas sociales, nosotros acá en el barrio tenemos caritas acompañamos con trabajadoras sociales a muchas familias del barrio, y especialmente en estos tiempos complicados de inflación se les hace muy difícil llegar a fin de mes, y por lo tanto el acompañamiento, el seguimiento y la entrega de bolsones de alimento es muy importante. Eh, también tenemos unos comedores, eh, tenemos comedores para gente en situación de calle, tenemos comedores para abuelos del barrio, que a veces, eh, muchas veces dicen, bueno, pero comedores, hoy es un momento que no es como la cuarentena, que era todo más complicado para conseguir un plato de comida, y es verdad que acá en el barrio hay, algunos, hay varios comedores, pero la realidad es que hoy estamos viviendo un momento muy difícil eh, en la economía de cada casa, y por lo tanto muchas veces la familia también acercarse a un comedor, tirar un, un plato de comida o algunos platos de comida, para intentar no tener que cocinar la cena, le significa tener un poco más de billete para poder pagarse la sube cuando tiene que ir a trabajar o llevar a sus hijos a la escuela o algún medicamento. Nosotros con los comedores, eh, trabajando con los chicos en situación de calle que, que están en consumo, lamentablemente en nuestros barrios, eh, el, el movimiento del narcotráfico muchas veces es un movimiento mucho más simple, se mueve, se mueve mucho más rápido. Y entonces eso significa que tenemos una población, sobre todo adolescentes, y niños que a veces tienen la posibilidad de caer muy rápido en la droga. Y nosotros, bueno, trabajamos con todo eso, con la parte preventiva, por eso tenemos un club muy grande, se llama Pare Mujica, donde a través del deporte, la educación, la red de, de, de, la red de apoyos escolares, buscamos que en un, a través de un deporte, hacer la tarea, la contención, eh, cuando el niño sale de la escuela a las 5 de la tarde, tenga un lugar donde se sienta acompañado y, y no sea la, re, la respuesta en ese momento la calle. También a veces en esto de llegar tar, tarde, nosotros también trabajamos con chicos que ya están en consumo, los vamos a buscar a las ranchadas, que son esas casitas que se van levantando así con cartones, chapa, en la, en la vía pública. Eh, y los invitamos a participar de un centro de día donde se pueden bañar, donde pueden desayunar, almorzar, merendar, si llevan la cena, porque abre de 9 a 6 vienen muchos chicos en situación de calle y ahí tratamos con un acompañamiento muy artesanal, proponerles de a poquito dejar la calle nosotros tenemos un hogar con camas y entonces que empiecen a participar que empiecen a participar de los talleres que empiecen a hacer una terapia, todo va muy de a poquito eh, cuando empiezan a avanzar, hacemos que terminen la escuela, la escuela primaria, la escuela secundaria de hecho tenemos ahora dos uno en carrera de, de enfermería que la verdad que es un, una alegría enorme vivía en un cajero vivía en, en un banco, en un cajero automático, hoy está, eh, porque pudo terminar la secundaria, hoy está haciendo un terciario de enfermería, eh, algunos van haciendo talleres de oficio, otros van haciendo emprendimientos de, que nosotros tenemos de, de los hogares de Cristo, como les llamamos, como una respuesta a, a ese pibe o a esa chica que está en situación de calle. Y así vamos también, bueno, publicando... Eh, rela volver a vincular con la familia volver a vincular con hijos volver a vincular con su mamá en la medida de las posibilidades eh, en nuestro caso no tenemos pero muchas veces también en los barrios hemos abierto escuelas ante la dificultad que hay a veces muchas veces con el tema de las vacantes eh, y una escuela que sea una escuela seria que por supuesto tra transmita todos los contenidos que, que la escuela tiene que dar pero que por otro lado eh, sea una escuela que, que esté en territorio para, para que el, el chico, eh, su papá y su mamá no están en la casa Porque se tienen que ir a trabajar, eh, tenga la escuela de cercanía Porque si no se pierden el camino Buenas la, tardes la, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes Padre Nacho, Jorge Buenas Gutiérrez tardes. lo saluda Yo le quería pues, consultar si ustedes están recibiendo donaciones y por qué medios Nosotros recibimos donaciones, eh, muchas veces las recibimos a través del Hogar de Cristo eh, nosotros tenemos una página ahí en Instagram eh, Se llama Centro Barrial Padre Carlos Mujica eh, También en Facebook tenemos una página Que se llama Parroquia Cristo Obrero Barrio 31, Barrio Mujica eh, Nosotros siempre nos escriben Nos mandan mensajes eh, Puedo pasar después el teléfono de Pamela Que es la coordinadora del Hogar de Cristo Y siempre la donación que llega Vemos a ver en qué espacio eh, la podemos ubicar Todo nos viene bien a veces la persona, por supuesto, quiere donar algo para un lugar específico y se respeta la voluntad del donante, pero bueno, nos van llegando, por ejemplo, ropa, eh, calzado, en estos momentos a veces trazadas, que también son de necesidad. Eso es importante. Escolares. La donación no solamente es económica, en, en, hablando de dinero, sino que también pueden ser muebles. Pueden ser muebles. Hay gente que a veces me ha dicho, padre, yo le voy a mandar plata para... Y yo te digo, vamos a hacer como la Madre Teresa de Calcuta. Porque a veces me dice, tengo tiempo, pero bueno, te voy a mandar para ti... Si usted tiene tiempo, véngase, porque muchos de los lugares donde trabajamos están en la zona periférica del barrio, o sea, están sobre el límite. Entonces no es que te tenés que meter adentro, que hay mucha gente que a veces le da un poquito de miedo, que gracias a Dios acá te puedes mover bien. Entonces vienen a conocer... Y capaz que vos pensabas, no donar eh, tal cosa, pero de golpe te diste cuenta y sí, decís yo podría ayudar con eso. nosotros respetamos mucho eso, porque a veces la persona dice, bueno, a mí me encantaría colaborar con juegos de mesa. Capaz que el que me está escuchando dice, ¿juegos de mesa? Bueno, los pibes en situación de calle no sabes cómo disfrutan los juegos de mesa. Un jenga, jugar a las cartas. Hay momentos del día que tenemos talleres de juegos. viste Una pavada, que para nosotros es importante, colchonetas. El pibe que vive en la calle a la noche, muchas veces le roban, lo lastiman, hay riña, es muy complicado. Cuando los pibes ingresan a las 9 de la mañana a nuestro centro de día, lo primero que nos piden, bah, era, va, nos pedían un cartón para poder tirarse en el centro barril en algún espacio a dormir a la mañana, porque no habían dormido durante la noche. Entonces una vez una señora vino y, y le pedimos una donación de colchonetas, porque yo no quería que durmieran sobre cartón, ¿viste? Bien. Entonces, eh, yo después les puedo pasar la la dirección, el teléfono de Pamela, que es la coordinadora del hogar Cristo, desde donde hacemos, eh, centralizamos donaciones y después vamos viendo, salvo que haya una donación de una persona que concretamente lo quiera para determinada cosa. El otro día una señora me, me llamó y me dijo, padre, usted se va a reír, me va a sacar volando, yo tengo una donación de cuadros, ¿le sirve? Y yo le dije sí, me dijo, no lo puedo creer que le sirven los cuadros, le digo, nosotros tenemos un hogar que tiene varias habitaciones o son casitas de varones y casitas de mujeres, a mí los cuadros me sirven para darle calidez de hogar. claro Y me dijo, digo, no, no, yo no le creo, le digo yo te voy a buscar los cuadros y te voy a mandar, eso no lo podía querer. Bueno, Aparte los pies se peleaban por los cuadros, y me decía, no es que me encantó para ponerlo en mi habitación, y, dice, y eso es hermoso. Entonces, a ver, eh, padre, desde acá nos comprometemos, porque nos quedamos sin tiempo, en el próximo sí, sí. programa repetir Perfecto. a los lugares que se pueden acercar las vías de comunicación en redes Bien. sociales y demás. Por mi parte, eh, yo prácticamente no hice preguntas y cuando me quedo sin palabras es porque estoy conmovida. Y, y bueno, la verdad que la tarea que ustedes llevan, porque a veces uno dice voy y ayudo un ratito, pero sí. eh, cuando es 7 por 24 ¿no? que se pone el claro. cuerpo en lugares tan vulnerables, la verdad, eh, son los héroes del, del siglo XXI, como yo lo llamo. Felicitaciones y, y, bueno, desde este lugar, en todo lo que podamos ayudar, eh, sabe que cuente con nosotros. Gracias. Y a los que están escuchando, sepan que aunque no puedan acercarse personalmente, o a veces no puedan acercar algo, quizás cerca de su, de su casa, capaz que hay una parroquia, una capilla, capaz que hay otra entidad que no necesariamente sea católica, y a veces con un eh, paquetito de arroz, a veces con una cajita de tomate, a veces con un bullito en este tiempo, que capaz que abriste armario y no lo estás usando, aunque te parezca una tontería y algo chiquitito, eso suma, porque el pueblo Bien. argentino es un pueblo solidario. Y eso Exactamente. suma, sea acá o sea en otro lugar. ¿sí? Se multiplica, Jesús lo multiplica. <risas> Bien, gracias Padre. No de nada, muchas gracias a ustedes por interiorizarse y por estar presentes. Hasta pronto. Jorge, Hasta pronto. nos despedimos, nos no hay más la tiempo, las entrevistas en